esto de la procuraduría pero no la procuraduría eh, general de la república ¿eh? no es esa procuraduría es una procuraduría nueva que no, se, no nueva para nosotros pero nueva pero no tan nueva supongo es la procuraduría adjunta para el sistema eléctrico y dice que sometió a la justicia a 11 empresarios imputados de cometer fraude contra el sistema eléctrico en otras palabras se estaban robando la luz mediante la sustracción de energía por valor de casi 20 millones de pesos. De acuerdo a una nota de esa institución, las acciones reñidas con la ley de energía en su artículo 125 consistieron en manipulación y alteración de contadores, conexiones directas sin contratos previos y reconexión ilegal. Especifica que las maniobras incluían la utilización de programas informáticos o redes de comunicación interconectadas al sistema de medición. En otras palabras, hackeo. El organismo precisó que el total de la energía consumida regularmente fue estimado en 2.226.446 kilovatios hora, con una potencia sustraída ascendente a 3.896.8 kilovatios, lo que representa un valor monetario de 19.719.716 pesos con 79 centavos de acuerdo con la, con la estimación que abarca un periodo entre el 2016 y 2021. Las empresas involucradas, algunas formales y otras informales, son, atención aquí, lo vamos a decir aquí en este programa, Cabañas Los Coquitos, una granja de pollos de propiedad de Robinson Alberto Ferreira Frías, además R&L Sagama Meat Market, una empresa distribuidora, y Cuarto Frío, propiedad de un señor de nombre Emegildo Mora Calderón, la Bodega García, Las Américas Car Wash, una granja de pollo y una granja de pollo cuyo propietario es identificado como Nacín Abel Hernández. Igualmente, otras empresas son Bodega Los Boricuas, Centro Médico Juan Carlos, Hongos del Valle y Cabaña Las Cañas. Esas son las empresas que hackearon el sistema y se estaban robando la luz. Ah, bueno, pero, pero también Villalona. Sí. pero también Villalona eh, a esas empresas tienen lo que es eh, eh, encargado de esa parte cuando son eh, eh, o sea cuando son empresas así grandes como Caballa tienen un departamento un sí. electricista que tiene su, su, su, eh, eh, sus trabajadores eh, eh, la contabilidad tiene sus ramas que de los dueños no en alguna muy pocas veces también los dueños se enteran de lo que está pasando, tanto en los impuestos internos como en esa parte de la electricidad. Porque eh, la energía no se picha ni se bota, me dijo un jefe mío, una <risa> venga de norte. Así es, le damos formalmente la bienvenida ahora sí en nuestro programa que se integra. El hombre que rompe los tarimas de San Francisco de Macorís, un hombre solicitado y cotizado. Lleno diciembre Lleno totalmente. Lleno total. Ay, yeah, yeah. Yeah. Me han salido pay de flyer. Señora, ¿qué está Néstor Flow. Señores, buenas tardes. Eh, disculpando que me eh, que el hijo mío me encontré la llave. Pues, okay. <risa> Pero de, de esa no se salva él. Hey, Te la grabar amable. No Me pone loco, tú ves, yo que me, soy medio atronado. <risa> Señores, buenas tardes. Lo que eh, estaba diciendo con esto, que a veces hay empresas que delegan funciones a personas que quiere, que no quieren hacer trabajo y buscan la manera más fácil. Eh, aquí siempre en este país ha visto un problema, lo que es la energía. Hay mucho fraude que la gente no... Yo era brigadista de la, de la, de la, la famosa compañía de aquí, uh -huh. que no va a mencionar por cuestiones de publicidad, y usted descubre cosas que usted dice que no existían en este mundo. Fraude de esquina a esquina por abajo de la tierra, eh, por a, oh, detrás oye. de una pared, se pasan... Dos días haciendo un hoyito para meter un alambre Para aterrizar la luz Que ahí es cuando lo aterrizan Que, que no hay mucho consumo uh -huh. Y hacen su truco Y empresas grandes que usted como brigadista dice pero No hay necesidad de, de, de que esta gente haga eso Entonces no lo chequean Y ahí es que lo hacen de verdad Porque a veces el pobre pensando en la multa que viene atrás no lo hace sí. Yo te apuesto que hay más empresas Con fraude eléctrico que pobre Porque sí. el pobre piensa en la multa de una vez no, que me va a poner una multa y no hay cuarto para pagar la luz, consumimos una multa. Bueno, entonces hay mucho, muchas empresas que se valen de, de este mecanismo de, de, de, de hacerle fraude a la energía eléctrica. Sí, y, y, y, más, y más lo que más me sorprende son estas cabañas que generan dinero. No, no, no. <risa> que nadie en una cabaña se va debiendo 50 pesos. Mm, ay. Usted puede ser hermano del dueño. Yo, usted, el que le digo a usted, yo me fui de la cabaña, le burlé el sistema uh -huh. y me fui, dígale mentira. Falta 30 pesos pueden faltar y ahí van, le tocan la puerta de seguridad y usted tiene que dejar cualquier prenda, cualquier cosa. Eso no es que sea el negocio más redondo. Y cuidado, <risa> si sobran 25, que no se lo devuelven. Ay, Ay no devuelven, si faltan 25 y tú, di que privando, que yo qué, okay, no quiere llamar para los 25. Oye, El día que me toque a mí, que tengo muchos años que no voy a una cabaña No tiene por qué reírte tú, muchacho, tú eres muy ansioso Tengo mucho tiempo que, que no voy a una cabaña El día que me pase eso, puede ser cinco pesos Y voy a llamar a los bomberos para que me den mis cinco pesos para atrás Porque una vez se usaba también en el supermercado el peso Que otros lo devolvían sí. Y con ese peso pagaban el empleado ellos Oye te ah, no, que son cuatro pesos que no que esos cinco quieren menta, ¿Eh? quieren esto, quieren un cacaíto ¿No? cuando te veía un cacuito? No, ¿Eh? ¿E esto que lo otro, un cacaíto. Entonces ahí, con esos cuartos, pagaban empleados ellos. Claro, o sea, se, ha, se ha visto mucho que la gente ha, eh, cogió eso de mala costumbre, de no devolver eh, los pesos. Que los pesos no, de, que, que los pesos eh, no, no. no valen. Medio peso tiene que dármelo <risa> para atrás. De una vez, de una vez. Eso eh. no es que dique, porque usted tiene más que yo pero es así la, la procuraduría haci haciendo su trabajo como, claro, como claro, se sigue claro, siempre okay. destacando aquí en este programa una y... procuraduría especializada para eso, perseguir lo que pero, se roba la luz sí oye, oye. Bueno. se están robando no no sí. aquí hay mucha gente que roba la luz oh. ellos van a tener mucho trabajo Ay. Y no es de día ahora que eso pasa, eso siempre ha pasado, pero ahora ellos le están cayendo atrás. Están cayendo eso, atrás a sí, lo grande sí, lo porque, porque sí. siempre es al, al, al infeliz, no, ¿verdad? No, no, pero no, pudieran no, caerle no, atrás a lo no los mismos... Amable no, no, tiene un cable para pa el aire, usted se lo va a quitar, ¿Es amable. Es un infeliz. un infeliz, que lo pasa calle a calle. <risa> que no le gusta que huelen chichigua, <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> porque le tuman el aire. No huelen chichigua por ahí, diga. No, no, no, aquí no quiero chichigua, No no no. ¿Eh? No se puede. Y así no hay muchos ricos también. Pero también, ¿sabe que, que esa, eh, la Procuraduría está empeñando en eso con, con la energía? Porque ahora hay muchos paneles solares. Sí, sí. Con, la... con cinco paneles usted vive como un príncipe. Y el de norte, ah, eh, la energía tiene que pagarle a usted. Tiene que reembolsarle un dinero. Porque usted con los paneles alimenta el transformador. ¿No sabía eso, lo. No, no lo sabía, ¿no? Claro. claro. Es una realidad. La compañía tiene que pagarte a ti, desembolsarte en un recibo para atrás. O sea, pagarte un, un dinero mensual. Imagínate tú con, con, con 50 paneles solares. ¿Cuánto tienen que darte ellos para atrás? No, y y eso también es, es una realidad. Eh, la la eh, energía verdad, alternativa, la energía renovable, aquí en San Francisco de Macorís está en un boom tremendo. Eh. Aquí hay Mira, yo tengo un que un amigo, está de, no, Yo tengo un amigo de, de que, que él tiene una granja de pollo. Cuidado uno de tu, yo y, y no, porque ellos bregan mucho con luz. Lo que vengan con pollo, y sí, la luz sí, tiene, sí. Tiene, que, tiene que haber un bombillo. Para que el pollo crezca rápido, no se puede apagar un bombillo. No. Y si hay dos mil pollos, hay dos mil bombillos. ¿Qué pasa? Que él tiene, eso ahí en Cenobit, al principio, cuando nadie creía en los paneles solares, hizo una inversión como de 50 paneles solares, y él nunca sufrió de luz. Se puede ir la luz en el país entero. Ahora, si duró cuatro días nublado, ah, no, ya, tú ya usted quedó loco. Pero hay una batería que responde bastante bien en cuanto a los paneles solares. El que tenga su dinerito puede hacerlo. Mira, con todo al fraude, yo conozco un dueño de un canal de televisión, de lo más famoso de aquí de, de, de, del país, Ay. de la capital, Ay. que la luz la cortaron porque debía 84 millones de pesos de luz. Y, y era como, dice, como dicen eso, haciendo trucos con la, con la luz la robaba. Oye eso. Sí, que ahí fue la vez que la luz se fue, la luz la cortaron. Bueno, tú sabes, hay un UPS que parece hay un mundo. Sí, sí. Un UPS, imagínate, para manejar para el canal de televisión. Bueno, pues viene enojado de allá arriba de su oficina y baja. Y le dice al ingeniero qué, qué está pasando. Y dice, ahí señor, que el UPS no quiere entrar. ¿Y quién es ese? Pues cancélalo. <risa> <risa> yo, se señor. El UPS, un aparato. Ay, cuidado, no hay cerrillas eh, eh. <risa> <risa> eh, eh, Eso pasa muchas veces en, en, en esa... En, en lo que es... Ese estrés que tenía ese señor ese día. ¿Mm? Pues me imagino yo. Y el estrés, ¿no? <risa> que nadie le hagan la, la arepa. <risa> y lo más lindo que el Danilo Rezoneró ese pago. ¿Eh? Danilo Rezoneró el PLD. Ay, no, no, ay. No se no, no, no lo va a sonar. 84 ay. millones. Bueno. ¿eh? Entonces, como dice Neto si es un pobre... Si soy yo, un embargo me hace. Un embargo no, un preso. Preso, Dina, nada. me lo más raro.